Hola, eh, bienvenidos y bienvenidas eh, a una sesión más de Descubriendo la Ciencia Abierta, un evento impulsado por el Hub de Innovación de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento y Software Hard Hardware Libre a través de su grupo de trabajo de Ciencia Abierta y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre. Eh, la semana pasada eh, tuvimos a Sandra Franco y Humberto Debat y estuvimos Debatiendo, no, qué mal chiste, este estuvimos conversando eh, sobre los pros y los contras de los preprints. Y estuvimos hablando sobre eh, algunas cositas interesantes, unas eh, eh, informaciones importantes que nos daban sobre los casos eh, en que aportaba eh, de manera eh, importante a, a, todos, a la comunicación científica los, los preprints. Fue una sesión muy dinámica, eh, con participación del público, muy inquieto, eh, hubo muchas preguntas y además eh, también este, hubo mucha interacción. Y bueno, hoy tendremos el honor eh, de tener una vez más en el Descubriendo la Ciencia Abierta, a Ariana Becerril García, una de las grandes referentes de la región eh, en Acceso Abierto y Ciencia Abierta, eh, a quien admiro mucho y además soy fan, debo decirlo. Eh, y, y estaremos también en compañía de otro grande referente de la región eh, de Acceso Abierto y, y de Ciencia Abierta, como Juan Pablo Alperín, que nos acompaña de nuevo acá en Descubriendo la Ciencia Abierta. Y estaremos cerrando con broche de oro este ciclo, este segundo ciclo que fue dedicado a los preprints, tan necesario para comprender eh, su dinámica, eh, su importancia eh, para la ciencia abierta. Y justamente de eso vamos a hablar a, el día de hoy. Eh, nos van a conversar Ariana y Pablo eh, sobre eh, los preprints como herramienta en la ciencia abierta. Eh, si se perdieron las sesiones anteriores, pues recuerden que pueden darse una vuelta por el canal de YouTube de estas tres organizaciones que impulsan este evento, del Hub eh, de Quito, eh, la Red de Conocimiento Libre y el Open Lab. Eh, ustedes pueden ver ahí este, los enlaces de estas, eh, eh, cómo acceder a, a los canales de YouTube de estas organizaciones. Y van a encontrar las sesiones grabadas, las nueve sesiones y esta es la sesión número 10. Si han llegado hasta aquí, hasta la sesión número 10 religiosamente entonces ya son acreedores de un certificado por participar en estas eh, sesiones. Recuerden que deben de tener 10 sesiones eh, eh, asistencia eh, mediante el enlace que se compartirá más tarde, en unos, eh, ya casi al final de la, de la sesión, donde ustedes puedan registrar su asistencia. Eh, si no, bueno, pues todavía nos quedan unas cuatro sesiones más, porque la próxima semana daremos inicio al ciclo 3, que tendrá cuatro sesiones. Y estamos pensando en una sesión de cierre, que todavía la estamos un poco pensando, un poco coordinando, eh, ya veremos, eh, pero por lo pronto tenemos ya listas cuatro sesiones para la próxima semana que también van a estar muy eh, interesantes. Ahora, este, hoy nos acompaña Carolina Quesada en la moderación, eh, a quien pues, también eh, tenemos eh, la dicha de contar con ella en esta, en, en esta serie de, de sesiones sobre ciencia abierta. Ella es investigadora postdoctoral, eh, de la Universidad Bernardo Ojín en Santiago de Chile. Es bioquímica de la Universidad de Chile y doctora eh, en biotecnología de la Universidad de Manchester. Y además, ella eh, es miembro del grupo de investigadores jóvenes, eh, eh, asesor de eLife eh, y coeditora en eh, jefe de SR Life, eh, un blog eh, para que científicos jóvenes compartan sus experiencias e ideas relacionadas a su vida en ciencias. Bienvenida, Carolina, gracias por estar acá con nosotras. Sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Eh, es un honor poder estar aquí presentando a tan destacados exponentes. <risa> eh, bueno, y en primer lugar quería hacer como una pequeña introducción para que la gente que nos está observando sepa más o menos de, de qué se trata y si es que se han perdido eh, las sesiones anteriores, no, no se queden atrás. Eh, bueno, entonces creo que así... De modo muy general, eh, bueno, ¿qué es un preprint? ¿De qué está hablando la gente? Bueno, es la versión temprana de un artículo académico, ¿verdad? La cual se hace disponible al público para que otros puedan leerlo gratis online antes de que este sea revisado por sus pares o publicado en una revista académica. ¿Qué beneficios ofrecen? ¿Por qué somos tan uh, asidos a hacerles propaganda? Bueno, primero que todo porque la información eh, se puede compartir rápidamente y de manera abierta, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? ¿De qué manera eso nos puede ayudar como científicos y, de hecho, el impacto que ha tenido, sobre todo ahora con la pandemia, ¿verdad? Que es como digamos, un caso emblemático en lo que esto ha sido eh, tremendamente importante. Eh, otro beneficio es que, en general, se ha visto que hay un aumento de las citas a los artículos que, que finalmente son revisados, que primero son como eh, submetidos, ¿cierto? Como, como prepren y que luego se publican y... Porque, o sea, finalmente tienen muchas más citas de esta manera. Eh, pueden recibir comentarios, ¿verdad?, para que el manuscrito final eh, sea mucho mejor. Entonces, hay como una retroalimentación constante, ¿cierto?, de la comunidad científica que, que, que ayuda a la mejora de, de, de un manuscrito. Y de hecho, me gustó mucho lo que se hablaba en la sesión eh, pasada, que, se, que ahí lo llamaban como, como un manuscrito más viviente, ¿verdad?, porque está en constante evolución eh, y va creciendo y va mejorando, ¿cierto?, eh, a medida que la, la comunidad va añadiendo comentarios y, y, y dando feedback. Eh, los preprints también resultan una evidencia de productividad, ¿cierto?, que permite, en muchos casos, postular a fondos y a trabajos y, y, y da cuenta de, de, de qué tanta actividad cierto, científica, qué tanta producción está teniendo alguien. Eh, por otro lado, eh, aunque, aunque este a veces es un miedo, ¿verdad?, eh, en verdad sí se puede eh, establecer prioridad de descubrimientos de ideas que han indexado de alguna manera, entonces ahí hay una forma, ¿cierto?, de que eh, la gente tenga claro en qué momento sale esta información y a quién pertenece. Y por otro lado, que es muy importante, que facilita la cooperación y ayuda a mejorar las redes entre profesionales. Y esto es muy importante sobre todo para los científicos jóvenes, ¿verdad?, que ayuda a que se expanda y que puedan tener eh, mayor visibilidad, mayor visibilidad y contacto con otros científicos en el mundo. Entonces, este es como un resumen que salió publicado en Plos Bio, en, en, Plus, eh, Beyond, en, alguna, en, en una, una publicación reciente, eh, que habla un poco sobre los preprints y lo importante que son, ¿cierto? Aquí se, se ve como un diagrama en que eh, promueve la ciencia abierta, ¿verdad? Ayuda, promueve carreras, promueve la diversidad, ayuda a obtener financiamientos, permite una mejor forma de, de revisión, ¿cierto? Por los pares, por la comunidad, aumentar la reproducibilidad, de alguna manera se pueden acomodar, ¿cierto?, los resultados negativos que muchas veces eh, con el sistema actual de publicación eh, quedan un poco escondidos o invisibles, eh, permite mayores correcciones, revisiones, etc. Y eso es un poco lo que queremos conversar hoy día, ¿verdad? Ah, y ayuda a la transparencia, ya muy importante, y mejoras en la reproducibilidad. Eh, pero ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cierto? Que como ha sido eh, revisado por pares, ¿verdad? Es algo que es, está, ¿cierto?, en proceso, eh, y, y que, pero lo que sí es que hay algunas revistas que, que, que no aceptan artículos que están publicados como preprint, que cada vez son menos, ¿verdad? Eh, entonces queremos ver también cómo, ¿qué, qué, qué sucede en Latinoamérica? Quién, quién, qué, ¿Cuáles son los países, por ejemplo, que publican más preprint? ¿O en qué estado son más lo, lo, los científicos senior? ¿O hay más, más jóvenes? ¿Qué sucede en la región, ¿verdad? Eh... Acá también hay un, hay un, hay un artículo, artículo publicado en eLife en el que se muestra como un mapa de calor, ¿verdad? De, de cuál es la situación un poco mundial de, de los preprints que se han eh, enviado a BioArchive eh, previo al 2020. Y se ve que, claro, hay, hay, hay muchísimo más, ¿cierto? Por ahora en, la, en las regiones eh, de Norteamérica, en Inglaterra, ¿verdad? En Australia, eh, seguido por algunos países, ¿cierto? Como, como China, eh, y hay mucha menos representación ¿cierto? en ciertos lugares como en África o en, o en Sudamérica. Brasil ahí está un poco más eh, importante, ¿cierto?, en la región. Eh, pero bueno, esto también es lo que se ve en Bayer, que es verdad, sí, seguramente en otras plataformas como, como Cielo o, o algunas otras más regionales esto, esto no es tan así. Eh, también se puede ver que, que, que hay ciertos eh, factores como las descargas de preprint que puede ayudar en ciertos lugares, ahí se ve un poco más representación de México, de Chile y Brasil, al menos en, en, en la colita, eh, y, y qué porcentaje de esos preprints también después son publicados, y se ve que en general eh, hay como un 60%, que es como la media de los preprints que se publican, que no, no, no es tan distinto a lo que sucede cuando, cuando se submeten los drafts, eh, y ahí vemos también una, una representación ahí importante de, de México, Brasil y Chile también en, esa, en esas estadísticas. Entonces, bueno, hoy día queremos eh, pasearnos por varios temas, eh, en primer lugar sobre preprint y, y, y qué rol ocupan en el acceso a la información científica, ¿verdad? Eh, luego, cómo estos preprint pueden facilitar prácticas de ciencia abiertas, y finalmente, qué, cuáles son las tendencias emergentes y cuáles son los siguientes pasos para que esto sea, eh, se mantenga como algo valioso y útil para la comunidad, ¿verdad? Entonces hoy día no va a estar eh, exponiendo, ¿verdad? Ariana de Rosigui García, que eh, ella es profesora, ¿cierto?, de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, cuenta con estudios de posgrado, eh, maestra en Ciencias de la Computación, tiene un currículo aquí muy impresionante, es miembro del equipo fundador de Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe España-Portugal, y Portugal, que es Redalic.org, eh, es cofundadora de la Red Mexicana de Repositorio Institucional y forma parte del Comité Directivo de Investigación en Open Infrastructure. Miembro del Consejo de Global Sustainability Coalition for Open Science Services, así como el Consejo Directorio de of Open, Science, Open Access Journals. Y bueno, y Juan Pablo Perín, que es eh, profesor de la Universidad de Simon Fraser, director asociado del Public Knowledge Project y director del Scholarly Communications Lab. Eh, su investigación y trabajo incluyen temas de acceso abierto, métrica alternativa, uso de tecnologías en el ámbito académico, para mejorar calidad, impacto y uso de la investigación, especialmente para aquellos fuera del sistema universitario. Eh, bueno, y los vamos a dejar con ellos, ¿verdad? Y los invitamos a todos a escribir sus preguntas en el chat para que sean discutidas eh, en la segunda parte de la sesión. Eh, eso. Entonces, como primera cosa, ¿verdad? Y hay mucho que hablar. <ríe> hay, hay, hay, hay, hay muchos temas interesantes que, que abordar, pero sobre todo saber, conocer un poco más de cuál es su perspectiva, eh, cómo se llegaron a interesar en los preprint y en la ciencia abierta y un poco de, de su camino. Pues no sé el orden, pero si sí puedo tomar la palabra, porque luego Juan Pablo no la suelta, entonces ya lo conozco. Muchas gracias por la invitación, eh, gracias Carolina por la presentación y Francisco por la oportunidad. Eh, eh, pues es un tema muy interesante tocar el, el, el tema de los preprints. Hay algo que sin duda, y, y tal vez esto eh, pudiera ser algo que nos enseñó mucho la pandemia en los últimos meses, ¿no? el cómo eh, podemos acelerar el, la comunicación de hallazgos y, y es por ello que ciertas disciplinas como la medicina, como la física, como, eh, eh, que, que necesitan una inmediatez mucho más acelerada para la publicación de resultados, pues eh, los preprints justo jugaron y juegan un papel muy importante en ese tipo de disciplinas, ¿no? eh, Hay... Como en todo debates me ha, escuchado, me ha tocado escuchar perdón, pues posturas en contra totalmente de los preprints debido a su falta de, de revisión por pares, por ejemplo, ¿no? y a la, a la falta de, pues de legitimidad de alguna forma eh, porque no tiene esta revisión o validez de la comunidad científica, y, y todo lo contrario, ¿no? justamente las ventajas que Carolina ya mencionaba al inicio de la sesión. Entonces, eh, desde mi punto de vista... Yo sé que ahora vamos a entrar un poco más a las, a las preguntas, pero desde mi punto de vista y, y desde la perspectiva de las revistas científicas, que es un poco más nuestro trabajo, eh, eh, nuestro foco, eh, acá en Redalik y con lo que hemos hecho con Amelica, en fin, y diferentes proyectos en los que estamos inmersos, que si tengo oportunidad también lo, lo mencionaré un poquito más adelante. Pues eh, para nosotros los preprints es una complementariedad muy interesante, de las revistas científicas, eh, para nada es un asunto de, de sustituir una cosa por otra, no el, en el mundo caben muchas cosas, y así como hay, eh, y, y, to, y todos estos formatos tienen validez, desde un libro, un capítulo de un libro, una comun comunicación en una conferencia, eh, un seminario, un webinar como el que estamos trabajando hoy, todas son formas de comunicación, y de alguna forma eh, pueden eh, promover la colaboración entre pares, pueden eh, permitir la discusión, pueden abrir, eh, en ese sentido, ideas a la comunidad, y la comunidad esa es la comunidad a la que toca tener las reservas correspondientes respecto al tipo de formato y al acercamiento que estamos teniendo al conocimiento, es decir, si estamos leyendo un blog, probablemente tenga ciertas limitaciones en cuanto a rigurosidad, eh, precisión, probablemente, ¿no?, esta revisión de la comunidad científica, por ejemplo, pero tiene, tiene un sentido y tiene una validez. Lo mismo sucede, claro, me fui desde los blogs, pero no, no es que los esté comparando con los preprints, pero eh, a eso iba. Hay muchas formas de comunicación y a mí me parece que los preprints eh, son un... Eh, un, un complemento muy interesante que nos permite eh, sin duda la transparencia, por un lado, porque el abrir a la comunidad científica un trabajo, aunque no esté revisado por pares, implica exposición y, y al, al público, exposición al escrutinio público y al escrutinio científico, y de entrada eso ya tiene una gran validez, porque entonces estamos... Eh, no solamente recibiendo o esperando esa retroalimentación, sino que también exponiendo si hay algún error eh, en mi investigación, pues entonces ahí puede ser detectado, puede ser eh, retroalimentado, e incluso pueden generarse estas redes de colaboración para que este trabajo sea enriquecido. Eh, luego hay iniciativas que, que toman estos preprints o, hay, o, o, o de alguna forma interactúan, por ejemplo, con las revistas científicas, para que estos preprints pasen a, un, a una etapa de evaluación. Ahí encontramos inclusive también algunas a veces limitantes por parte de las revistas, que si este trabajo ya fue publicado anteriormente, aunque sea en formato de preprint, pues hay revistas que no les gusta que eso haya sucedido y, y a veces ni siquiera lo quieren tomar para la revisión por pares. Entonces yo creo que es parte de la evolución de la comunicación científica. Eh, las tecnologías de información actuales nos permiten eh, ser productores de conocimiento y hay veces que, eh, esperar por un proceso de revisión por pares cuando tenemos probablemente una eh, contribución hacia, por ejemplo, eh, no lo sé, al, salud pública, la elaboración de una vacuna, eh, un tratamiento médico, pues hay que compartirlo y hay que compartirlo diciendo aquí está, lo, lo pongo a, a su consideración, aquí, eh, eh, tómenlo, no, no está revisado con por pares, pero eh, estoy dispuesto dispuesta a recibir retroalimentación y después de ello pueden enriquecerse y pasar a la revisión por pares no entonces ahí es donde creo que es parte de un ciclo de generación de conocimiento y es donde creo me parece juegan un papel muy importante Sí, de hecho esa retroalimentación de la que hablas es tremendamente valiosa porque al final claro cuando uno eh, submite un, un artículo a, a una revista esa, esa revisión casi siempre es muy secreta, ¿verdad? Está oscura, está entre, no sé, tres, cuatro editores. Eh, en cambio, claro, quizás uno, uno eh, pone en el dispositorio el, el preprint y está abierto a toda la comunidad y está abierto a que todos puedan dar sus comentarios, retroalimenten. Eh, y, y, y las plataformas actualmente recogen todos esos comentarios. Entonces, básicamente, esa no revisión por pares es un periodo pequeño en que cuando recién lo pongo, pero luego ya... Es, es abierto y en ese sentido, de alguna manera te obliga a, a tener una, una, una ciencia de mejor calidad también, porque, porque quieres, de alguna manera te estás exponiendo a toda la comunidad y quieres, no sé, cuidar tu reputación, que, que sea algo bueno efectivamente y no, no algo así más o menos, que, que creo que es incluso un poco lo contrario a, a, a los temores que la gente tiene. Ok. Pero ahora yo también presentar un poquito de, de, de pues la visión que, un poco que tengo yo y también un poco desde el punto de vista de, de PKP, el Public Knowledge Project. Entonces, PKP, venimos trabajando eh, el tema, y somos principalmente conocidos por eh, el Open Journal Systems, que es un sistema de publicación, gestión y publicación de revistas académicas. ¿no? Y esto tenemos una larga trayectoria con, con casi 5.000 revistas en América Latina utilizando la, eh, la plataforma. Hace un par de años y, de hecho, el, el, el, creo que veíamos venir un poco el interés en los preprints en, por la comunidad científica y en lo, justo un poco antes de la pandemia, creo que, el, el, los, como que salió justo con, con todo el interés que hubo eh, durante esta pandemia en los preprints y por la, el rol que tuvieron en acelerar la ciencia y en acelerar la comunicación y los cambios que hubo dramáticos en cómo hacemos y comunicamos ciencia. Eh, justo un poco antes, eh, nosotros lanzamos un software para tratar de, eh, para permitir hacerlo como el equivalente a JS, pero para un servidor de preprints, que de hecho es el, lo que está, siendo es utilizado ahora eh, por el cielo preprints y por otros servidores de preprints. Y estamos cada día consumando sumando algunos, algunos servidores más, porque como decimos, hay cada vez más interés en los preprints y cada, y hay más comunidades que están interesadas en hacerlo. Entonces, o sea, mi perspectiva que yo traigo, o sea, viniendo desde el mundo de las revistas, y creo que en esto, está, al igual que Ariana, somos las dos, la verdad, personas que venimos con una larga trayectoria ya en el mundo de la comunicación científica a través del, del vehículo tradicional que es que tiene la revisión por pares. Pero con este interés que creo que, bueno, se ha reconocido el rol que los preprints pueden tener, en, primero, en acelerar la, la comunicación de la ciencia y, y el, el, cómo se hace la ciencia, o sea, empezar a comunicar resultados y tener diálogos que permiten avanzar más rápido con eh, comprender nuestros propios resultados y con, bueno, ver cómo se insertan en la comunidad que ustedes tienen, eh, pero también por otras razones, y creo que aquí también con esto nos va a dar para hablar entre, con, con Arianna, que los dos también venimos desde el mundo de crear tecnologías para apoyar la comunicación de la ciencia. Y los preprints nos permiten como un campo que está menos definido, hasta por lo menos por ahora, y que se está empezando a definir más, y por lo cual es importante que aquellos que tenemos experiencia en crear tecnologías para la comunicación participemos, es que los preprints nos dan la oportunidad de experimentar con tecnologías de publicación que no serían aceptados por las revistas porque son, tienen, eh, son ya están más rígidos en su formato y en su modelo, y no todas las revistas están tan dispuestas, o el campo no es tan fértil para la innovación y, y experimentación. Y ahí acá podemos luego hablar de alguna de las posibilidades que existen con los preprints. Pero hay una oportunidad aquí de reinventar de o, o, o empezar a poner en el campo tecnologías nuevas, porque es un campo que todavía no está definido. Y la tercera eh, perspectiva que creo que nos ofrecen los preprints es que también por la misma razón, se pueden también no solamente experimentar y innovar con las tecnologías, sino que también se pueden empezar a experimentar e innovar con cómo hacemos la comunicación. O sea, es más fácil implementar cosas como hacer las revisiones, o sea, poner revisiones eh, en abierto eh, sobre un preprint, que tratar de abrir las revisiones que han estado usadas en las revistas por todos estos años. Entonces tenemos oportunidades de, de tratar de... Eh, trabajar y, y generar nuevas modalidades de cómo hacemos la atribución, cómo, y cómo incluimos y presentamos los autores en vez de ponerlos en una lista en orden cronológico, ponerlos en una página, hacer como digo, poner las previsiones en abierto, eh, tratar de eh, linkear las, eh, los contenidos y de que la gente trate de, de como vincular, poner solamente parte de los artículos dentro de un preprint y vincular a la metodología que está publicada en otro lado. Ese tipo de innovación en prácticas, y que a veces va junto con innovación en tecnología, los propios dan la oportunidad de un poco eh, experimentar y reinventar todo eso. Y lo cual tiene un fin que puede ser, en parte, por mejorar la comunicación de ciencia, pero también nos permite, y aquí totalmente alineados con la iniciativa de Amélie, en tratar de fortalecer un modelo de comunicación de ciencia que está centrado, en las comunidades académicas. Por ahora los preprints no han sido, y esto está empezando ya a cambiar, y por eso es importante hablarlo de manera explícita, los preprints no han sido un campo eh, que está comercializado O sea, no es, eh, no, son las comunidades académicas y disciplinares que están detrás de los servidores de, de preprints y de las comunidades de preprints, que es lo que existía con las revistas académicas en todo el mundo en otro tiempo y que ahora aún en América Latina persiste hasta cierto punto esta comunicación científica en manos de la comunidad académica y sin fines de lucro por detrás. Los preprints tienen, nos ofrecen la oportunidad de reimaginar la comunicación científica que centrando ese modelo y haciéndolo explícito, pero si no tenemos conversaciones al respecto, se va a terminar, creo que comercializando y las, los preprints tienen el riesgo de evolucionar y tener tendencias a convertirse más y más parecidos a las revistas y una vez que se conviertan igual esas revistas ya perdemos todas las, las oportunidades, Dejamos, habremos dejado ir todas las oportunidades que nos presentan. Y ya creo que con eso tenemos suficiente como para ir arrancando el resto de la, de la conversación y a pesar de lo que dijo Ariana, sí puedo dar la palabra. Sí, no, pero de hecho hay, hay bastantes temas que, que en los que a cada uno de ellos uno puede entrar a... A, a detallar, ¿verdad? Pero en esto de la comercialización que, que, que hablabas, eh, ¿cómo se puede evitar eso? O, o, o no sé, porque claro, si es, que, si es que en este mundo en que todo se, se tiende a comercializar y, y, y... Porque claro, es una oportunidad, ¿verdad? Para hacer las cosas distintas, para poder, ¿cierto? Todo eso, eh, estilos de formato, ¿cierto? Ahora poder, no sé, poner toda la metodología que queremos, cambiar todas las cosas que pensamos que... En, que evita la transparencia o lo que sea, pero, pero en términos de la comercialización, eh, ¿qué se piensa yo al respecto? Que, yo creo que acá, y yo sé que Elena va a tener mucho que decir sobre esto, pero para ser breve, lo, lo primero que creo que hay que ser muy explícito de querer esto como un objetivo. Esto creo que fue uno de los errores del movimiento del acceso abierto, fue en estar pidiendo el acceso abierto eh, en, como la meta en sí y aceptar cualquier modalidad de acceso abierto como, como un paso, como un avance. Eh, y si vemos, hacemos lo mismo con los preprints, creo que vamos a, vamos, no vamos a poder evitar que eso suceda. Entonces creo que el primer paso es hacerlo un explícito como objetivo y luego no aceptar o, o, o, o estar, eh, no ponernos detrás de las iniciativas que empiezan a hacer preprints con modelos que son comerciales o que se ve que van a tener un fin comercial en, en, en su futuro. Entonces eh, esos, esos objetivos tienen que ser, claros y explícitos y tienen que estarse empezando a implementar en la fundación de los proyectos, ¿no? Por eso es que PKP puso este software de fuentes abiertas disponible a la comunidad para que eh, iniciativas de preprints puedan manifestarse como iniciativas que no están interesadas en comercializarse. Pues sí, me parece que dos temas eh... Fundamentales. Por un lado, el, el tema de la comercialización, sin duda nos da para mucho, ¿no? El, eh, sin duda, y, y, y coincido eh, con Juan Pablo y, y agregaría eh, en este tema de, de cuál ha sido un poco el, en la revisión de. De, a 20 años, por ejemplo, de la declaración de Budapest, ¿no? Yo lo comentaba en la mañana, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, a mi parecer, el error de la forma en cómo se ha abordado el acceso abierto desde el norte? Vale la pena mencionarlo, Juan Pablo, que no es lo mismo desde América Latina, ¿no? Pero, pero el error de la perspectiva del norte ha sido eh, tener una eh, o, o diseñar un acceso abierto que se mide por... ¿Cuánto está abierto y cuánto está cerrado en este instante, en el tiempo? Ni siquiera cuestionando si eso que está abierto en este momento puede seguir abierto en el futuro, que eso, que eso es, por ejemplo, algo eh, que, que no se cuestiona a veces ni las eh, iniciativas actuales como el Plan S, ¿no? o sea, y tiene que ver con el derecho de autor y la propiedad de, de, quien, está, eh, de, de quien está compartiendo, ¿no? si realmente puede, eh, eh, digamos, es sostenible el acceso abierto en el futuro o no, y es estructural o no. Entonces, ese tipo de cuestiones, aunado a, al tema de principios, que a mí me parece fundamental, ¿no? Eh, que, que de alguna forma el, el movimiento de acceso abierto desde el norte, y ahora regreso a los preprints, pero que, que de alguna forma el acceso abierto que viene eh, desde el norte es, eh, a, a mi parecer, un poco vacío, ¿no? Es decir, eh, se trata de, de abrir por abrir eh, sin cuestionar nada, sin cuestionar un sistema, sin cuestionar eh, eh, cuáles eh, o quiénes han sido excluidos en, en su momento por el sistema cerrado, por el sistema eh, de muros de pago, ¿no? Y entonces por eso para eh, ciertas regiones es muy fácil transferir los costos de un lugar a otro y ya está, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que está sucediendo, es una triste realidad, la verdad, porque es un, es un poco a veces decepcionante encontrarnos con, con ello. ¿Y, ¿Y qué rol juegan aquí en este, como ecosistema de lo comercial y no comercial, los preprints, es cuando aquí eh, hay que preguntarse, ¿no? Al final, eh, los preprints es eh, que si bien yo lo veo como una eh, práctica mucho más disciplinar, hay ciertas disciplinas más acostumbradas a, a, a este tipo de comunicación, eh, pero que de alguna forma el, el habilitar los repositorios, y ahí es donde creo que juegan un papel muy importante, no solamente los disciplinares, ¿no? Como archive, bioarchive, que ya mencionabas, Carolina, sino también los institucionales y los nacionales juegan un papel fundamental, ¿no? Son, son el vehículo perfecto para comunicar este tipo de hallazgos eh, con suficiente inmediatez, ¿no? Y, y, y sin duda hay, hay como todavía una especie de, de engrane que hace falta en, en este motor, ¿no? Y ese engrane es cómo como los preprints pueden sí jugar ese papel. De, de ser después o evolucionar hacia una revisión por pares, porque si vemos, un poco revisamos las estadísticas, no está pasando necesariamente, o sea, creemos que es un, eh, una forma natural de, de evolucionar un preprint, pero no necesariamente está sucediendo. Y, y tiene que ver con la falta de articulación de componentes en el sistema de comunicación científica, ¿no? Entonces, eh, sin duda hay una gran oportunidad en el desarrollo de tecnología para poder realmente crear un ecosistema, ¿no? De hecho, eh, pero bueno, me, me espero a la siguiente pregunta que supongo que tocará por ahí en algún momento el tema de la tecnología, eh, nada más como enmarcando eh, en este tema de la comercialización o no. Por supuesto que los preprints como parte también del ciclo de, de comunicación, pues pueden verse atrapados también en el paradigma de comercialización, ¿no? Y en el paradigma de la evaluación científica que también tiene una palanca ahí muy importante para que los preprints sean eh, justamente valorados o no, ¿no? Y, y en ese sentido creo que nos encontramos en este momento como en una coyuntura en donde ellos pueden, los preprints pueden realmente despegar o no dependiendo de este, este tipo de... o estas cuestiones que haya que discutir, ¿no? Claro. Y, y en términos mencionabas recién que era como importante entonces promover también las plataformas como regionales y, y, y nacionales así como de repositorios que sean más locales. Como que en ese sentido eso ayudaría un poco a evitar como sin no, duda no, Carolina. Si, si me permites, yo creo que sí. O sea, yo creo que eh, desde el punto de vista de América Latina tenemos que seguir invirtiendo y, y, y sosteniendo la infraestructura. Eh, a mí no me gusta usar ya la palabra regional, ¿no? Porque, porque la palabra regional eh, un poco lo que hace es que nosotros mismos le quitemos validez a lo que estamos haciendo pensando que es regional cuando estamos en una era donde las tecnologías de información nos permiten llegar a cualquier parte del mundo. Y en cambio, en Europa o en Estados Unidos, cuando hablan, ellos nunca hablan de regional, aunque las bases de datos que utilizan son absolutamente regionales, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, no utilicemos eso, porque eso solo lo hacemos en América Latina y es totalmente inválido actualmente, ¿no? Son, nuestras plataformas son absolutamente internacionales como, como las plataformas que vienen desde el norte. Pero ya me perdí ya, por, por irme al tema de la, de la de las sí, no, pero sí, regionales. Es súper importante mencionarlo de esa manera, ves que claro, recién lo habías mencionado un poco de esa forma, pero en verdad es claro, es más bien como generar plataformas propias que, que surjan. Así, exacto, exacto. Caro. Es, que ese, es el, ese es el punto. Sostener una infraestructura que maneje la comunidad que manejen las universidades. Y es aquí donde eh, no podemos perder eso, porque eso es lo único que nos permite tener el control. El control sí, de, de lo que está abierto ahora va a seguir siendo abierto en el futuro. El control de, por ejemplo, la procesabilidad, re, reproducibilidad, que hablábamos de estas características, porque sabemos que mucho de lo que se publica en abierto, por ejemplo, por editoriales comerciales, no es necesariamente reproducible y procesable, ¿no? O sea, aunque se pague una PC por publicar en una revista de Elsevier, por ejemplo, y después ese artículo forme parte de la masa de artículos de acceso abierto, no puede ser, por ejemplo, utilizado para minería de texto o minería de datos, ¿no? Porque es ilegal, pues es una cosa que no te permite hacer la empresa que lo está poniendo en abierto. Entonces, esas cosas eh, no se discuten y deberían discutirse. Y en cambio, cuando tenemos una infraestructura sostenida por la comunidad, con los intereses de las universidades y de la comunidad científica, entonces es que hay otro tipo de, de, de, de beneficios como esto, ¿no? O sea, los investigadores... Y un poco lo, lo comento con Redalic, ¿no? O sea, el, el valor de, de bases de datos como la de Redalic no es solamente poner el texto completo, es que pueden, el, el texto completo al final, si alguien llega y lo quiere procesar y hacer minería de datos y hacer estudios sociológicos de la ciencia histórica, yo qué sé, lo puede hacer, ¿no? no hay ninguna restricción porque ni lo limita Redalic ni las revistas científicas eh, que están publicando este conocimiento. Entonces, eso no sucede en el acceso abierto del lado comercial. Y eso es justo lo que hay que tener muy en cuenta al momento de re regresar a los preprints y crear plataformas que sean sostenidas también por la comunidad científica. Yo creo que aquí tenemos que también, bueno, un poco volver a lo que decías antes, de, de, de dónde salieron, o sea, quiénes son los que estaban promo lo que han promoviendo esa visión del acceso abierto y que creo que hoy día están promoviendo una visión de preprints que se co concentra mucho en qué está disponible hoy día, no como decías, Ariana. Eh, yo, vemos ahora mismo que está volviendo a suceder eh, y es verdad, perdón, quiero, estoy de acuerdo de que es verdad que esa visión del acceso abierto es una visión que más bien fue presentada desde donde eh, desde lo que estuvieron definiendo los términos del movimiento de acceso abierto, al cual luego América Latina, que ya venía siendo algo que, que tenía todos los objetivos y mirada, venía siendo y se terminó acoplando con esas definiciones, esa manera de verlo como un movimiento. Pero está sucediendo ahora mismo otra vez con los preprints, ¿no? Y acá vemos grupos como ISA Bio que está haciendo cosas muy bien en términos de promover los preprints, tienen buenos, buenos, muy buenos recursos, están facilitando conversaciones, pero totalmente otra vez haciendo ese mismo, eh, siendo es culpable de ese mismo eh, paradigma de traer las definiciones y la manera en que el acceso abierto se, que funciona bien para las comunidades de donde ellos están centrados. Y a pesar de que están haciendo esfuerzos de traer visiones desde el resto del mundo, termina siendo una visión de preprints y promoviendo hasta en el rara-ra por los preprints sin necesariamente pensar en las implicaciones para el resto del mundo. Y aquí la importancia de las plataformas que sean locales para traer los preprints al mundo. Eh, yo creo que esa es una manera de garantizar y eso es lo que hemos hecho con el acceso abierto y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo con los preprints. Es una manera de tomar control y decir, bueno, por lo menos lo que es nuestro, lo que estamos haciendo nosotros, eh, vamos, no, no lo vamos a arriesgar a perderlo, pero yo creo que la solución, y yo creo que, hay que hay, sí hay que hacer eso, pero que la solución más eh, amplia sería verdaderamente insertarnos y manifestarnos con eh, cambiar cómo se piensan y se hablan de los preprints para que sea, y, y poner este que el modelo no, que no sean comercializables, que no, que, que se mantengan totalmente eh, en abierto, con una definición de abierto completo, que no se empiece a cobrar por luego publicar preprints, haciendo modelos de negocio sobre eso. Y que eso, como región, sí fallamos, eh, incluso en los primeros tiempos del movimiento de acceso abierto, y ahora estamos muy bien manifestados en, con una visión de, de, de, que sale de América Latina, de cómo queremos que sea el acceso abierto, pero que en los primeros años, eh, al principio, nos acoplamos a ese movimiento también de una manera no crítica. Y creo que hay, hay que aprender esa lección para los preprints y empezar con la crítica desde hoy y con una manifestación diciendo, no, pueden, no es que ustedes tienen, pueden tener su definición de los preprints, de cómo van a ser que sean comerciales, y nosotros vamos a seguirlo haciendo de manera distinta, porque si no estamos otra vez siempre en contra de la corriente, eh, en vez de nosotros mismos decir, nosotros vamos a marcar el camino y que el río corra para nuestro lado, en vez de que sea nosotros tratando de, de llegar hasta, el, hasta la visión que tienen en el norte. Claro, bueno, y, y al final, final digo eso, esto, eso de… Vista en Vancouver, ¿eh? Pero, eh justo pero eso te corazón, iba a preguntar. No, me... Cuando dices nosotros, ¿de qué lado estás hablando? <risa> es donde está mi corazón, ¿no? Donde está mi cuerpo. Ok. <risa> okay. Sí. Pero yo creo que eso es una visión que también, eh, yo creo que tampoco están como blanco y negro separar así los del norte y los del sur. Yo creo que hay… hay Mucha gente en el norte que también tiene una, una idea de que ojalá esto se mantenga así en su más puro puro estado y, y si existen estas plataformas en las que eso se mantiene así como bien poderoso yo creo que va a ir agarrando más fuerza de, de, de todos los lugares en los que se, se quiere mantener el mismo espíritu, digamos. Sí, pero es muy explícito y manifestarlo como principio o sea, antes a priori de eh, a tener adopción de preprint. O sea, no es que una vez porque esto, o sea, no es ok, una vez que los preprints sean generalizados, ahí vamos a poner los términos de cómo queremos que sean. O sea, hay que verdaderamente manifestar, queremos que los preprints crezcan, pero solo si van a crecer bajo estas condiciones. Porque no es, eh, no es aceptable, para, desde mi punto de vista, que crezca bajo cualquier modelo. Sí, exactamente. Bueno, y en, y en relación a esto, porque, claro, una, una de las cosas que más nos interesa es que se mantengan como, como para facilitar, ¿cierto?, las, te, la, la, las prácticas de, de ciencia abierta, ¿verdad? de compartir protocolos, de, de, de, de ahora sí que tenemos esas libertades de, de formato, eh, poder compartir todos los datos, ¿Qué, qué, ¿cuál piensan ustedes que es como la, la visión de la comunidad al respecto, o cuál es el estado actual? Que, que, ¿Qué piensan ustedes que, que es como la percepción de la gente en relación a, a, a llegar y compartirlo? sus datos, sus resultados, los genomas, lo... eh, porque hay muchos miedos de repente también. Como... ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes? Yo creo que sí hay resistencia eh, y por otro lado desconocimiento de, de lo que podrían ganar, por ejemplo, un investigador al publicar un preprint, eh, pero sobre todo también hay una ausencia en los sistemas de evaluación eh, eh, de evaluación científica, eh, y no solamente hablando de los perpins, en general tienen tantas deficiencias que no acabaríamos ¿no? en una sesión de mencionarlos, pero, pero tiene que ver con eso, no tiene que ver con, al final, un investigador eh, que tiene una carrera que perseguir y que es incentivado, su salario depende de ciertas prácticas, evidentemente si estos sistemas de evaluación, como ya está muy documentado, se nos qued han quedado décadas atrás, ¿no? Entonces, no contemplan este tipo de salidas, no contemplan, por ejemplo, muchas veces incluso el depósito en un repositorio eh, o en institucional o en cualquier otro y, y no valoran este trabajo dentro de los sistemas de incentivos, pues entonces, evidentemente, eh, además de, de los miedos naturales y el desconocimiento, pues tampoco hay una motivación adicional eh, una política que pueda eh, integrarlos y que pueda facilitar o acelerar la adopción, ¿no? Entonces, yo creo que esto, eh, eh, esto es como algo que hay que desarrollar y que hay que tomar en cuenta. Y Por otro lado, el tema eh, eh, de la tecnología, ¿no? Que a mí sí me parece muy importante. Creo que algo que, que, que a veces pasa mucho con los preprints, eh, pareciera ser que hay que subir los preprints y por subirlos, entonces ya está, ya, ya, ya estamos haciendo más transparentes y ya y ya vamos a recibir la retroalimentación de los pares, ¿no? Y no necesariamente, porque no se trata solo de subirlos a la red o subirlos a un servidor de preprint, se trata, eh, y, y, y técnicamente hablando, yo creo que todavía tienen mucho camino que recorrer para realmente ser esa ese componente del ecosistema que entonces vaya evolucionando y vaya integrando ese feedback y entonces se convierte en algún momento. Por par, En fin, creo que eso no está sucediendo y aquí eh, eh, vale la pena comentarlo. Por ejemplo, hay un proyecto eh, que, que estamos eh, empezando a trabajar, eh, nos han invitado a COAR, en donde ellos están, lo pueden buscar, es un proyecto muy interesante que se llama Notify y es una forma de cómo articular eh, los preprints. Eh, hay diferentes casos de uso, pero una de, uno de tantos es articular los preprints con revistas científicas. Y realmente hacer ese engranaje para que los preprints sean parte del ecosistema, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con Coar es, por ejemplo, conectar eh, la base de datos de, de, perdón, las revistas que están en Redalic, eh, técnicamente hablando a través de LinkedIn, ¿no? Cosa que eh, ayuda mucho porque entonces estamos conectando dentro de, por ejemplo, si un autor deposita un preprint en un servidor de preprints o en un, servidor institu en, en un repositorio institucional, eh, de alguna forma las revistas pueden identificar estos trabajos y eh, llamarlos o, o incluirlos en su, en su revisión por pares, ¿no? O viceversa, a lo mejor también el autor que ya publicó su preprint después puede elegir una revista a través de estas notificaciones del link eh, elegir una revista para que después su artículo sea dictaminado, ¿no? Entonces, es como este engranaje tecnológico que realmente permitiría como, como tener este ecosistema y luego estamos trabajando un caso eh, adicional junto con eh, la referencia, la red de repositorios institucionales, bueno, que es a, a su vez una red de, de nodos nacionales, eh, para articular a nivel redes lo que esté depositado en la referencia con lo que está eh, con las revistas que indexa Redalic para construir realmente un sistema eh, eh, insisto, no no quiero no usaré regional, pero sé que lo entendería mejor si uso regional, pero no, no quiero usar esa palabra, pero al final sería realmente un referente de lo que no está pasando en otros lugares, de articular redes de revistas con redes de repositorios técnicamente hablando, para que entonces sí, el preprint tenga un camino por donde viajar y la tecnología también habilite esa evolución del preprint y, y, y su aportación en, en la generación de conocimiento. Creo que eso, eso falta, todavía está en, en desarrollo, pero bueno, ojalá pronto podamos también compartirles noticias y resultados de este proyecto. Sí, qué importante eso que mencionas, igual porque claro, la idea es que ojalá exista también ese, ese, ese proceso de revisión por pares en las revistas, que se fortalezca el sistema. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de lo que hace e también eso de que, de que eh, solamente va a revisar aquellos eh, artículos o drafts que se pongan en, como preprint primero? ¿Ustedes creen que es una modalidad que debería así como adoptarse en general? Yo creo que es una manera de promover los preprints, pero que, ya, que puede ser valioso en este momento, en el tiempo, en el sentido de que todavía se guiar a ciertas comunidades a estar más abiertos y demostrar, eh, que una revista seria eh, y una revista reconocida puede eh, estar considerando los preprints y lo hace de tal manera de muy eh, Si la práctica es eh, más como altamente aceptada o, o decir que todas las revistas deberían hacerlo, parece que quizás ya es, ya es demasiado, creo que no es, no es necesario. Pero estos proyectos como el que mencionaba Mariana de Notify o... Eh, funciones que van a estar, que están en OPS y que creo que deberían estar en todos los sistemas de preprint, que ayudan a enviar, por ejemplo, vincular que alguien si envía su artículo a un preprint, puede desde ese mismo servidor ya enviar, hacer el envío a la revista o si están en una revista pueden hacer el vínculo o que sea automático con los preprints para conectarlos. Creo que eso sí es algo que debería convertirse en una práctica general. O sea, si una revista tiene que, todo tiene que haber pasado por preprint o no, no me parece tan importante como eh, que se estén facilitando y se, verdad, se ayude a que los, se hace menos trabajo por parte de los autores, en términos de no tener que someter a cada lugar, pero también que se hagan esos vínculos para que exista, si es que existe un preprint, que exista uno, el camino para poder ver la evolución del artículo. ¿sí? Y que también las cosas estén disponibles desde antes y que uno pueda ver cómo los comentarios, las revisiones, o cómo el tiempo ha pasado para que haya versiones más actualizadas. Porque a veces los preprints incluso se pueden convertir más adelante. Uno puede actualizar, uno tiene más control del artículo como autor y puede subir una nueva versión. Y en ese sentido, si el artículo está publicado y yo quiero hacer una corrección, puedo actualizar mi preprint con algún comentario algún dato adicional sin tener que hacer toda una corrección con una revista. Entonces la práctica me parece más importante que el que se convierta en algo obligatorio para una revista. Pero en este momento creo que sirve para, para dar la señal que las revistas serias y pueden, pueden hacer algo así y aún seguir siendo revistas que tienen eh, alto reconocimiento. Si me permites, Carolina, aprovechando que está aquí Juan Pablo, le, le pregunto, <ríe> que nunca se lo he preguntado, pero, pero es que sería muy bueno que OJS tuviera muchas de estas funcionalidades que justamente acabas de mencionar. Sería una transición ideal, porque entonces no tendríamos que desarrollar un, eh, un paso adicional, sino que, así como es ampliamente adoptado y usado OJS, eh, de alguna forma que pudiera ser el OJS, un habilitador de ese caminito que debería circular o, eh, o que debería transitar el, el preprint, ayudaría mucho no solamente a, eh, digamos, a la a la práctica de publicar un preprint, sino más bien también para utilizar los preprints en ese sentido, ¿no? Hablabas de la solución que ha desarrollado PKP para preprints. La pregunta que te hago, porque no la sé, es, ahí te la pregunto literalmente, es, ¿esto se conecta entre el OJS y, y la solución de preprints? Y si es así, ¿permite, eh, digamos, la, la revisión por pares, la retroalimentación de la comunidad o de alguna forma eh, están pensando implementar algo así? Hasta el, hasta el momento están conectados en el sentido de que uno puede enviar su artículo a un OJS y desde la sumisión de la revista uno puede decir, quiero publicarlo en preprint y también funciona en el otro sentido. Uno puede subir un preprint y decir, ah, lo quiero enviar a esta revista y puede, hay plugins que permiten que uno diga, bueno, quiero a esta revista y que se haga el envío y eso ya inserta todos los metadatos del artículo y mantiene esa conexión para que una vez que el artículo termina siendo publicado se pueda poner el, el vínculo a la, al preprint. Esa parte ya está. Luego, no, lo que aún no existe, pero se podría considerar, es también, una vez que es publicado el artículo, también exponer cosas como la revisión por pares y hacerla disponible desde el lado del, del preprint. Pero esa parte, eso sí, todavía no está, esas funciones. Y cuánta conexión queremos que haya o cuánta información queremos que se comunique entre eh, el artículo de la revista y el, y el artículo eh, preprint. Eh, se tiene que definir y para eso se necesita que la comunidad que vaya adoptando los, los servidores Preprint vaya diciéndonos qué es lo que, lo que está buscando hacer. Pero la, la conexión, el envío y mandar todos los metadatos de los autores, el título, los resúmenes y esas cosas, y el enlace para que luego se pueda conectar y ver con el artículo publicado, decir si esto fue publicado previo como un Preprint con un link, eso todo ya está entre ojos de ¿En verdad Lo que queremos es que ese eh, el protocolo que estamos usando para hacer eso y esa modalidad se ha adoptado por otros servidores de preprints y por otras revistas. Y ahí hemos estado en conversación con algunos sistemas comerciales, pero todavía no. Le, el, el, los modelos y el, el protocolo que ellos están usando para comunicarse estos tipos de datos es una tecnología antigua y aún no se, no se moderniza. Nosotros estamos tratando de guiar ese estándar para que haya este flujo de información, ¿no? Preguntan por acá si es que, ¿será que hay algún proyecto de blockchain en este mundo de comunicación científica? Que yo conozca, no, pero sería muy bueno porque sería justo ese ente articulador, ¿no? Entre, entre estos como diferentes, diferentes formas de comunicar el conocimiento, ¿no? Interesante, pero sí sería bueno tenerlo. Eh, yo quisiera nada más, aprovechando tu pregunta, Carolina, respecto a si debería o no las revistas de alguna forma que, eh, obligar o requerir que se publique un preprint para, yo diría más bien, eh, tal vez sí debería de ser una política dentro de las instituciones eh, el, a ver, hay, hay un tema con, con los repositorios institucionales, por ejemplo, respecto a que eh, hasta el momento se han convertido en depósitos de múltiples documentos, sin duda, todos tienen un valor, insisto, eh, pero no de artículos científicos, ¿no? Y, y por múltiples razones no encontramos los artículos científicos producidos por una universidad dentro de su propio repositorio institucional. Y es desde temas como eh, falta de conocimiento por parte de los investigadores hasta temas de derechos de autor que no, no, no saben si, pese a ser de acceso abierto, tienen el, el, el, la, el derecho, digamos, o la, o el permiso más que derecho, el permiso de depositar una copia del artículo dentro del repositorio institucional. Entonces, en ese sentido, el preprint sí es una forma mucho más factible de eh, regresar a la comunidad de la institución el, el valor o, o, o la inversión, si lo queremos ver así, que está haciendo la, la institución en la investigación que se está publicando, ¿no? Y, y, que no lo, y que no pierda esa trazabilidad de los resultados de investigación de esa institución. Entonces, el, el requerir al investigador depositar un preprint, pues también ayuda a recuperar esa actividad investigadora de la institución y regresarla a la comunidad, independientemente de donde se publique en su momento, ¿no? Claro, como que le quita ahí un poco la, la importancia o, o, el, o el peso que tiene la revista en sí, en donde se publique, sino que finalmente cada institución puede tener su propio arca, su propia arca de información que, que va a ser independiente de, de que consideren las revistas o no que es relevante. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ven ustedes en el en, en sentido de, de la. en, en la región, <risa> en Latinoamérica? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿La, ¿La gente está más como... sienten que hay mucha resistencia todavía? ¿Sienten que hay algunos países más resistentes que otros? ¿O, o en verdad como la, la disposición a, a, a someter sus, sus manuscritos como preprint está como mejorando? ¿Qué, ¿Cuál es la sensación que tienen? Yo no lo vería como resistencia, yo creo que eh, esa, lo que hay, creo que en la región, bueno, es, es, es la, la comunidad alrededor de las, de las revistas, con los editores, la, la investigación en general, se ha venido consolidando ¿no? en, los últimos, en las últimas décadas y la comunidad está, se, la, la, el uso de la investigación como este eh, central a las carreras académicas. Eh, se está cada vez estableciendo más y estas cosas han tenido, han estado en flujo y con muchos debates en sobre qué son las actividades y los tipos de publicaciones y las cosas que cuentan y han estado en mucho flujo y con muchas discusiones y conversaciones entonces llegan los preprints como algo más que se suma a lo que ya es una conversación muy fuerte en la región sobre carreras académicas y sobre evaluación y creo que lo que hay es eh, una... Eh, más una actitud de, bueno, hay que ver para qué lado van estas cosas, más que un miedo o, un, o estar como, como eh, sin ganas de, querer, de poder participar. Eh, yo creo que, bueno, es un campo en flujo y en movimiento, y lo que hay es todavía, no sé si eh, una falta de, de certeza de que es una actividad de la que vale la pena hacer, y quizá la gente está todavía tratando de comprender y entender un poco más antes de empezar a invertir esfuerzos y recursos que son que ya están limitados o que están muchas veces ya en sus eh, límite de lo que tienen capacidad de, de hacer y eso se convierte en una actividad más, ¿no? Claro, quizás tiene que ver un poco con lo que hablaba delante de Adriana de, de, de, de, del, del, del sistema de recompensa, ¿cierto? De, de, de cuánto se incentiva a la gente a, a a poner los preprints de, de, de forma de que sea tiempo valioso invertido y que, no, que, que, se, que se tomen en cuenta, ¿verdad? Para, para las aplicaciones, a, a las universidades o a los fondos, ¿cierto? Yo creo que sí, y yo creo que eh, desde el punto de vista de investigación, y, y lo digo porque personalmente me toca eh, y me impacta directamente en, en que mi desempeño y mi supervivencia también depende de, de, de estas prácticas de evaluación científica y de alguna forma hemos visto en nuestra región el, eh, el adoptar eh, estrategias de evaluación científica eh, en lo que ha sido tal vez un par de décadas, eh, adopción de, de, de estos modelos en donde se privilegia el publicar en ciertos formatos en ciertas revistas, de ciertos cuartiles, de ciertos factores de impacto, no se diga el caso colombiano, el caso mexicano, que son muy marcados, tal vez otros países no tanto como... En como Chile los, también. Eh, de, muy desafortunado porque, porque es como, insisto, adoptar modelos que no fueron concebidos en nuestra región y, y con otras miradas y con otro tipo de, pues de, de intereses y de estrategias. Y en ese sentido, yo creo que la, la comunidad investigadora de alguna forma ha pasado de... de de hace un par de décadas, de decir, bueno, eh, yo publicaba, porque, y en las revistas donde yo publicaba, pues también eran revistas eh, de nuestra región, sostenidas, bueno, en ciertas disciplinas, pues sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades, sostenidas por universidades que eran naturalmente de acceso abierto. No era una cuestión que el investigador tenía que cuestionarse, porque era algo tácito, ¿no? O sea, pues se publicaba en abierto, pues porque esa es la, era la forma natural de hacerlo, ¿no? Eh, sin embargo, ahora eh, con este, esta adopción de estas nuevas estrategias de evaluación científica, en detrimento de estos otros sistemas que sí valoraban las publicaciones y otro tipo de eh, digamos de formas de comunicación científica, pues ahora está haciendo que se miren solamente eh, ciertos formatos y ciertos lugares que son los válidos, ¿no? Y en ese sentido es donde aparecen los preprints en, en esta como eh, un poco pues sí, no diría evolución, al contrario, un poco involución de la, de la evaluación científica, y aparecen los preprints y todavía un poco toman más por sorpresa, ¿no? Porque entonces, eh, pues bueno, si no valoran las revistas de acceso abierto que tienen revisión por pares, pues ya quisiera ver que empiezan a contemplar otro tipo de, de, de formatos tal vez un poco más innovadores que puede ser más difíciles de entender en el sentido de... ...de la legitimidad y todos estos debates que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí atrapados en sistemas de evaluación científica... ...no eh, pensados ni, ni, ni, re, ni reflexionados respecto a las necesidades propias de cada país, ¿no? Y, y, y yo creo que en ese sentido, a lo mejor cuando lleguen los preprints a la evaluación en, en el norte... ...tal vez es que los empecemos a adoptar uh -huh. tristemente, <risa> pero sí. a, aquí todavía no, no es algo que se discuta, ¿no? Sí, acá hay una pregunta muy que va de la mano con lo que dices, que dice, ¿qué pasos podrían ayudar al reconocimiento de los preprints en los sistemas de evaluación de investigadores en, Latino, en América Latina? Yo creo que primero tiene que haber la, el reconocimiento por parte de los investigadores que esto es una práctica que vale la pena. Entonces, eso, o sea, primero, antes de decir que, bueno, queremos preprints, entonces tenemos que incentivarlo. Eh, la experiencia, la realidad es que la experiencia de la mayoría de la gente que pone un preprint en línea hoy día es que ponen el preprint y ese preprint tiene muy poco eh, uso y no tienen, eh, nadie le hace una revisión extra o nadie le da muy comentarios muy valiosos. Entonces ya se desincentivan para publicar el próximo porque no vieron la, la utilidad. Entonces, primero, que para que se pueda empezar a incorporar en la investigación, tenemos que empezar a tratar de concentrarnos en, qué, en qué, cuáles serían las... las otras maneras de incentivar que se hagan los preprints y con lo para que las personas quieran hacerlo como algo intrínseco porque ellos lo ven como valioso en sus uh, actividades. Pero luego para que se pueda, o sea, si tenemos que empezar la evaluación, de, el, el problema es que entran todos estos juegos de evaluación y que cada vez que se incentiva algo, eh, esos incentivos se convierten en una perversa práctica que la gente luego hace publicar preprints por tener los puntos en un sistema de evaluación y, y ya eh, desligado a en esta, eh, el beneficio que tiene para el trabajo mismo. ¿no? Eh, no sé que no contesté la pregunta, pero es como un poco... Sí, no, pero y, era importante. Me, me cuesta mucho pensar en, bueno, ¿cómo, porque yo estaba trabajando en un proyecto mirando a incentivos y carreras académicas, y lo que me doy cuenta es que, al final de cuentas, lo que verdaderamente queremos es que los investigadores actúen porque ven un beneficio, no solo para sí mismos en su carrera, sino porque creen que es lo mejor que pueden estar haciendo para la comunidad, ¿no? La comunidad científica y la comunidad más amplia. Entonces, queremos incentivarlos con valorar esa visión del trabajo académico, no incentivar el, una práctica en particular. Entonces, es una, un, hay que hacer un replanteamiento de la evaluación Alejándose de los productos y pensando en los valores que los investigadores tienen por detrás. Dentro de esos valores, puede ser que la práctica de preprint sea una manera de demostrar que están comprometidos con avanzar la, el, la ciencia y no con los puntos de, de una revista. O sea, ahí sí, me acerco yo creo, un poco más a contestarla aún. Sí, yo corregir. creo que eso, eso que dices es, es clave al final, porque, porque claro, estamos acostumbrados a cómo hacer las cosas. Para, para acumular puntos para, para los productos para lo que sea pero en verdad es mucho más importante verlo así como bueno que cuál es el bien final para la comunidad y que esto básicamente es como un beneficio para todos más que tratar de tener la siguiente aplicación o lo que sea claro eso va un poco se está preguntando también que si ven esto como algo que los investigadores pueden impulsar ellos mismos o que si debe de venir de parte de las instituciones o sociedades va un poco de la mano como lo, con lo que decías recién no Eh, y otra pregunta, ¿cómo interfiere la revisión por pares en los preprints? Esa es una muy, muy buena pregunta. Justo yo quería to tocar el tema de la revisión por pares porque ahí es donde también los preprints están jugando un papel importante y, y, y más que jugar un papel importante, más bien son como una especie de salida a, a una crisis tremenda que muchas revistas están viviendo respecto a la revisión por pares. Ahí eh, sabemos que a veces para que te publique una revista pueden pasar hasta dos años, ¿no? Eh, entre los diferentes procesos que, que pasa un artículo dentro de una revista, ¿no? Y esto sin duda cada vez es eh, pues más difícil de, de, de sostener, ¿no? Porque eh, imagínense dos años para poder conocer los hallazgos de algo que realmente necesitaba ser conocido ahora, ¿no? Entonces, este tipo de cosas eh, que suceden en los procesos de revisión por pares, eh, pues están de alguna forma determinando también otras eh, prácticas que los investigadores necesitan tener para acelerar la comunicación de resultados, ¿no? Eh, no dejando de lado el valor de la revisión por pares, por supuesto, pues, yo no estoy eh, diciendo eso, pero lo que sí es que, es que hay, hay cuestiones que, que hay que valorar en cuanto a la revisión por pares, que hay revistas mucho más eficientes que otras, revistas que tienen comunidades de dictaminadores mucho más establecidas, ¿no? Y que pueden tener este tipo de, de procesos pues, más eficientes, digámoslo así, ¿no? Y también luego hay otros casos en donde hay revistas que ya aceptaron artículos, por ejemplo, y, y que no tiene que ver con una especie de retraso en la revisión por pares, sino que eh, tienen eh, ya una gran cantidad de artículos aceptados y están atados a un tema de periodicidad. A veces vemos cosas un poco ya... Que no, que no hacen mucho sentido, ¿no? Revistas que dicen, es que yo ya tengo dos años de mis publicaciones, esta revista ya tiene artículos de aquí a dos años, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué no lo has publicado? <ríe> ¿Qué estás esperando? No, pues es que yo publico 10, 15 artículos por número y pues soy semestral, entonces ya tengo de aquí a dos años. No, bueno, pues entonces conviértete en la en revista de publicación continua y entonces tus flujos tienen que ser continuos, ¿no? Entonces va de la mano la revisión por pares con este tipo de, de de cuestiones que hemos heredado un poco de, de las prácticas de las revistas impresas, ¿no? Que había que tener un número, que había que compilarlo, que había que mandarlo, a imprimir, pero que con las tecnologías actuales, pues, resulta, eh, pues, no tiene sentido, ¿no? Como obsoleto. Si puede, puede estar publicando eh, sin, sin esos cortes de, de periodicidad, por ejemplo. Y es ahí donde los preprints también juegan un papel, ¿no? Yo quiero comunicar más rápido, bueno, pues, pues, lo hago a través de un preprint, ¿no? Sí. y esto del impulso de los preprints, preguntan acá, ¿será que tiene que ser materia de política pública también? Sí, en final de cuentas, eh, todo lo que es con comunicación de la ciencia y la razón por la cual, los, o sea, casi toda la, la ciencia que se hace, el trabajo está de alguna manera sub, subsidiado por los por, eh, por los gobiernos ¿no? Por y por las sociedades de las que en las universidades públicas que son, eh, las grandes las principales productores de, de investigación, todas las agencias que financian la investigación misma y entonces al final de cuentas somos eh, eh, hay que ser, eh, responder a las necesidades que, que tiene la sociedad de alguna manera y eso se guía a través de políticas públicas, entonces si la creencia es que, que las preprints son una manera de ayudar a la sociedad porque vamos a acelerar la ciencia o por cualquiera de, la, de ayudar con la transparencia y ayudar a eh, evitar eh, que, tener una comunicación más abierta, porque creemos que eso tiene un beneficio que va a atraer y va, la investigación va a poder ser utilizada por otros sectores de la sociedad y todo eso, tenemos que definir las políticas, de una política que va a empezar a impulsar que esto se haga. ¿no? Entonces, eh, lo mismo con... Todo lo que es el acceso abierto con la comunicación, cómo queremos los modelos que se, que se financien, todo esto sería mucho más fácil o debería ser guiado por políticas públicas, políticas públicas informadas por la comunidad científica, pero al final de cuentas eh, con, con haciendo explícitos esos objetivos para atender a las necesidades de la sociedad. Incluso hasta con materiales educativos, ¿no? Esto no, no atañe solamente a la parte científica y de investigación, tiene que ver incluso con programas educativos. ¿Cuánta resistencia a veces vemos de profesores para poner sus materiales eh, públicos en la red, ya siquiera para su comunidad o para su institución, ¿no? Las universidades no tienen algún, políticas al respecto, ¿no? Y, y hay mucho conocimiento perdido, ¿no? Y mucha gente haciendo lo mismo, eh, cuando en realidad podríamos retomar. ¿no? reutilizar eh, el conocimiento y agregar, generar sobre ese nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí sí las tecnologías van más adelante de las prácticas eh, que tenemos en el ámbito de la investigación, también en el ámbito educativo. Claro, como incentivar también esto de la comunicación científica en general, más allá del, de los preprints en particular, que, que son parte un poco del, de de qué manera involucramos a la sociedad también en, en, en el conocimiento eh, académico y de toda índole. Yo creo eh, que esto es, es, perdón, está, todo esto se está insertando en el ámbito de políticas públicas a través de ciencias de, de políticas de, públicas sobre ciencia abierta más en general, ¿no? Los preprints visto como un instrumento de esto. Pero um, últimamente me estoy encontrando como tratando de, eh, de, de, de, de insertar en las conversaciones de ciencia abierta. O sea, por muchos años la ciencia abierta se hablaba y era el acceso abierto. Y ahora se empezó a hablar de ciencia abierta como acceso abierto, preprint y datos abiertos. Pero yo creo que si queremos, si estamos en un momento donde hay mucho interés en políticas públicas sobre ciencia abierta, como la manera de tratar de, de, de impulsar estas prácticas, tenemos que abrir esta definición de ciencia abierta para incorporar más instrumentos y prácticas que nos que vinculen o que permitan el flujo y interacciones y colaboraciones entre la comunidad académica y la, la sociedad. Y eso puede incluir cosas de, no solamente de ciencia comunitaria y ciencia ciudadana, eh, sino también incluir cosas de comunicación de ciencia, ¿no? Y, y lo, el elemento de, de cómo hacer para, para traer a, y a tener un diálogo entre el público y, y, la, um, y los investigadores e investigadoras. Y yo nada más con poco para agregar, yo creo que sí y además también hay que pensar, o sea, mucho se dice la ventaja de los preprints en términos de transparencia y reproducibilidad, pero tal vez el primero no lo discutiría, pero el segundo a mí, para mí se me quedan absolutamente cortos, ¿no? No, no la reproducibilidad no existe nada más por el hecho de publicar. Una, una primera versión, ¿no? No existe, eso, eso no se da eh, por tener el texto incluso completo en un PDF dentro de un servidor de preprints. Eso no sucede así, ¿no? La reproducibilidad tiene que ver con que se acompañe el preprint de datos abiertos, que se acompañe el preprint, pero además de datos abiertos, datos procesables, ¿no? Y a veces eso tampoco, tampoco se... Ni, ni se discute ni se tiene ni se siguen ciertos estándares que ya existen pero que tampoco se siguen no y entonces no es no es subir un preprint con una tabla ahí desglosada en pdf que nadie va a poder copiar que nadie va a poder procesar porque no es una base de datos porque la base base de datos original a lo mejor o yo que sé que se haya utilizado como insumo de la investigación está en el Archivo y en la computadora del investigador, ¿no? Eh, entonces, esa condición de reproducibilidad tiene que ver con cómo se está eh, compartiendo un preprint y este tipo de cosas, más bien, creo que no, no se discuten y, y no se tienen tácitamente por, por compartir un preprint, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomar eso en cuenta. Claro, como mejorar las maneras también en que uno comparte esa información y, y que sea de alguna manera favorable para la reproducibilidad. Claro, como que no, no, no, no es inmediato, hay que hacerlo de cierta manera para que sea de verdad útil. Claro. Y acá tenemos una última pregunta que dice, ¿Llegaron tarde los preprint a las recomendaciones sobre ciencia abierta de la UNESCO que se aprobarán en noviembre? No, yo creo que no. Eh, bueno, a mi parecer... Eh, Las recomendaciones sobre ciencia abierta, como muchas recomendaciones y sobre todo eh, a escala mundial como esta, eh, pues la intención es eh, proveer un marco, un marco de, de trabajo hacia la ciencia abierta, que, que puede incluir eh, cuestiones más o menos específicas, pero se trata de una generalización de hacia dónde, eh, cuál es la visión de UNESCO y hacia dónde deberíamos caminar, no, eh, no particularizando sobre. Eh, cuestiones ya muy específicas como en este caso el, el formato, la modalidad, el estándar, ellos son otro tipo de cosas que normalmente las recomendaciones no, no atienden. ¿no? Entonces yo creo que tener el espíritu de eh, entender que la actividad eh, científica y la actividad de investigación eh, debe ser regresada a la sociedad de la manera más rápida y de la manera más amplia, creo que esa es la visión eh, que deberíamos, pues, o, o que deberían de alguna forma instituciones como UNESCO de... de de, de promover, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que sí se logra con, con las recomendaciones. Y ya buscar la especificidad probablemente venga después, ¿no? En, un, en una forma de implementar estas recomendaciones. Y es ahí donde entonces a lo mejor sí, hablemos de los preprints, pero también hablemos de los repositorios y también de las revistas y también de, en fin, cantidad de temas, ¿no? Que se podrían meter ya a un nivel más específico. Muchas gracias. Eh... Ok, qué interesante la conversación. He <ríe> aprendido muchas cosas. <ríe> no sé si alguien más del público tiene alguna otra pregunta. Si quieran hacerle a nuestros entrevistas. estrellas. <ríe> el micrófono. El micrófono. El momento al mute. Siempre, no no en un <ríe> webinar sin que sea eso. Sí, sí. Ese es el... No, sos, no sé, el símbolo del, del, del milenio es el, el mute. <risa> eh, yo he estado aquí escuchando muy atento así en primera fila, en luneta, escuchando esta, esta discusión, esta conversación interesante. Pues eh, nada, parece que no hay más preguntas del público acá. Eh, no, creo que no hay más. Eh, nada, pues yo yo quiero agradecerles Agradecerles por, por esta conversación Muy interesante eh, Ha sido un ciclo enterito De hablar sobre los preprints Distintos enfoques, distintos puntos de vista eh, y yo creo que hemos logrado el objetivo que es un poco rescatar los preprints, eh, su importancia y, y conversar sobre ello. Eh, y como decía, también quiero agradecer a, a la gente de Asad Víos, de la comunidad, que también hizo posible este ciclo, porque esto se coordinó en conjunto con ellos. Eh, y gracias a Iraxel también, que, que estuvo muy, muy pendiente del tema. Eh, y, y yo creo que logramos el objetivo este poner Darle esa relevancia a los preprints eh, y, y poner en español eh, esta conversación que era necesario, lo decía lo decía Iraxe, ¿no? que ya nosotros estamos eh, hablando mucho de esto en inglés, pero queremos hablarlo en español en América Latina, pues aquí está. Tenemos eh, cinco sesiones, bueno, cuatro sesiones hablando de, de los preprints y esto hay que volverlo a ver. Y a las personas que nos están viendo, a los docentes, porque la mayoría, el, el, más o menos el 50% de la audiencia son docentes y son investigadores. Entonces también eh, quería compartirlo con ustedes. Y claro, la mayoría de la audiencia son ecuatorianos y luego vienen mexicanos y luego vienen colombianos y luego <risa> eh, Colombia y Argentina. Así está. Y este, pues, pues nada este, no sé por qué les decía esto pero <ríe> eh, agradecerles agradecerles por, por, por estas maravillosas sesiones y yo lo único que digo es compartan esta información, los docentes a esto es lo que iba, a los docentes que nos están viendo, compartan esta información con sus estudiantes, discútanla con sus estudiantes, esto es la democratización del conocimiento y es un instrumento más, y en la, la democratización del conocimiento debe ser discutida eh, desde los primeros años de la universidad, lamentablemente no se hace eh, necesitamos que esto trascienda y que de aquí a mañana pues, pase el tiempo y haya una nueva Ariana, un nuevo Juan Pablo, este... Los, los nuevos, las nuevas generaciones que estén hablando sobre esto, discutiendo sobre esto, impulsando estos temas. Entonces, nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Nada a ustedes por la invitación. Muchas gracias y gracias al público. Gracias. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Adiós.